Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. La lección para el día de hoy, la número 78 Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos Tal vez aún no esté completamente claro para ti el hecho de que en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro Cada resentimiento se alza cual tenebroso escudo de odio ante el milagro que pretende ocultar y al alzarlo ante tus ojos no puedes ver el milagro que se encuentra tras él este no obstante sigue allí aguardándote en la luz pero en lugar de él contemplas tus resentimientos hoy vamos a ir más allá de los resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos Invertiremos la manera como ves al no dejar que tu vista se detenga antes de que veas. No esperaremos frente al escudo de odio sino que lo dejaremos caer y suavemente alzaremos los ojos en silencio para contemplar al Hijo de Dios. Él te espera tras todos tus resentimientos y a medida que dejas estos de lado, Él aparecerá radiante de luz en el lugar que antes ocupaba cada uno de ellos pues cada resentimiento constituye un obstáculo a la visión mas según se elimina puedes ver al Hijo de Dios allí donde Él siempre ha estado Él se encuentra en la luz pero tú estabas en las tinieblas cada resentimiento hacía que las tinieblas fuesen aún más tenebrosas lo cual te impedía ver Hoy intentaremos ver al Hijo de Dios. No nos haremos los ciegos para no verlo. No vamos a contemplar nuestros resentimientos. Así es como se invierte la manera de ver del mundo, al nosotros dirigir nuestra mirada hacia la verdad y apartarla del miedo. Seleccionaremos a alguien que haya sido objeto de tus resentimientos y dejando estos a un lado, lo contemplaremos. Quizá es alguien a quien temes, o incluso odias, o alguien a quien crees amar, pero que te hizo enfadar. Alguien a quien llamas amigo, pero que en ocasiones te resulta pesado o difícil de complacer. Alguien exigente, irritante, o que no se ajusta al ideal que debería aceptar como suyo, de acuerdo con el papel que tú le has asignado. Ya sabes de quién se trata. Su nombre ya ha cruzado tu mente. En Él es en quien pedimos que se te muestre el Hijo de Dios. Al contemplarlo sin los resentimientos que has abrigado en su contra, descubrirás que lo que permanecía oculto, cuando no lo veías, se encuentra en todo el mundo, y se puede ver. El que era un enemigo es más que un amigo. Cuando está en libertad de asumir el santo papel, que el Espíritu Santo le ha asignado. Deja que Él sea hoy tu Salvador. Tal es su función en el plan de Dios, tu Padre. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, lo veremos asumiendo ese papel. Pero primero intenta mantener su imagen en tu mente, tal como lo ves ahora. Pasa revista a sus faltas, a las dificultades que has tenido con Él, al dolor que te ha causado, a sus descuidos y a todos los disgustos grandes y pequeños que te ha ocasionado. Contempla las imperfecciones de su cuerpo, así como sus rasgos más atractivos, y piensa en sus errores e incluso en sus pecados. Pidámosle entonces a aquel que conoce la realidad y la verdad de este Hijo de Dios que se nos conceda poder contemplarlo de otra manera y ver a nuestro Salvador resplandeciendo en la luz del verdadero perdón que se nos ha concedido. En el santo nombre de Dios, y en el de su Hijo, que es tan santo como Él, le pedimos, Quiero contemplar a mi Salvador en este a quien tú has designado como aquel al que debo pedir, que me guíe hasta la santa luz en la que Él se encuentra, de modo que pueda, unirme a él. Los ojos del cuerpo están cerrados y mientras piensas en aquel que te agravió, deja que a tu mente se le muestre la luz que brilla en él más allá de tus resentimientos. Lo que has pedido no se te puede negar. Tu Salvador ha estado esperando esto hace mucho tiempo. Él quiere ser libre y hacer que su libertad sea también la tuya. El Espíritu Santo se extiende desde Él hasta ti, y no ve separación alguna en el Hijo de Dios. Y lo que ves a través de Él, os liberará a ambos. Mantente muy callado ahora, y contempla a tu radiante Salvador. Ningún sombra y resentimiento nubla la visión que tienes de Él. Le has permitido... Al Espíritu Santo expresar a través de ese hermano el papel que Dios le asignó a él para que tú te puedas salvar. Dios te da las gracias por estos momentos de sosiego en que dejas a un lado tus imágenes para ver en su lugar el milagro de amor que el Espíritu Santo te muestra. Tanto el mundo como el cielo te dan las gracias, pues ni uno solo de los pensamientos de Dios Puede sino regocijarse por tu salvación y por la del mundo entero junto contigo. Recordaremos esto a lo largo del día y asumiremos el papel que se nos ha asignado como parte del plan de Dios para la salvación y no del nuestro. La tentación desaparece cuando permitimos que todo aquel que se cruza en nuestro camino sea nuestro salvador, rehusándonos a ocultar su luz tras la pantalla de nuestros resentimientos, permite que todo aquel con quien te encuentres, o en quien pienses, o recuerdes del pasado, asuma el papel de salvador, de manera que lo puedas compartir con él. Por ti y por él, así como por todos los que no ven, rogamos, que los milagros reemplacen todos los resentimientos. Y nos dice David, así que hoy nos abrimos de nuevo para reconocer a nuestro Padre. Nuestro Padre en el cielo. Sabemos que debemos aceptar la paternidad de Dios para aceptar nuestra propia identidad como creación de Dios, como creador en espíritu. Si elegimos hacer Padre al ego, estamos intentando negar a Dios, negar a Cristo y negar la realidad. En el texto, la sección llamada Los regalos de la paternidad, se nos ayuda a ver que no es posible mantenerse en dos sistemas de pensamientos diferentes que no tienen punto de encuentro en lo absoluto. Debemos ver que la pregunta, ¿Quién es mi padre?, subyace a todo. ¿Soy hijo de un espíritu, Dios amoroso, o creo que puedo hacerme a mí mismo? y fabricar un Dios como deseo que Dios sea, diferente de la eternidad, diferente del infinito. Esta es la elección que hago cada segundo de cada día. Sin embargo, es imposible separarse del infinito. No puede haber principios ni finales en Dios. Dios es uno y yo soy uno en Dios. No necesito esperar para aceptar esto. No necesito retrasar la aceptación de esto. No hay límites a la creación. Y yo soy creación. Yo soy espíritu. Hoy me acepto tal como Dios me creó. La lección de hoy nos recuerda que solo los resentimientos bloquean la luz y la verdad de mi identidad. Cada decisión que tomo es una decisión entre un agravio y un milagro. Cada resentimiento, cada agravio se alza cual tenebroso escudo de odio ante el milagro que pretende ocultar. Hoy vamos a ir más allá de los resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos. Hoy nos aceptamos tal como Dios nos creó. Espíritu. La presencia. Yo soy. No tendremos resentimientos que bloqueen la luz. No intentaremos proteger la oscuridad de la luz. Y cualquier hermano, cualquier hermana que nos cause dolor, que parezca habernos lastimado, que parezca no haber cumplido el papel que le asignamos, lo vemos hoy como el Cristo viviente. Déjame contemplar a mi Salvador en este